Me faltan a mí algunos cosas para conseguir todas las piedras de. de forja. Bueno, para, ¿qué? O sea, para comprar las infinitas, ¿viste? Claro. Va a tener las 8 Eh, no, no sé si era para las piedras piedra de forja comunes o la. o las Umbrias, la verdad que hay ya verdad. Bueno, ya en mi primer New Game Blues tenía todas. Ahora me arrepiento. En mi primer... En el game, mejor dicho, en mi primer partido. Ahora tengo que volver a encontrarlo Estoy yendo a buscar la de 5 y 6. Creo que me falta esa, la de 5 y 6 de la Umbra, piedra. Si, sí, esa está en altos. Justo estoy ahí. No, está en altos nomás. Con razón no la encontré. Pues bueno, me faltó una bocha de dungeons. Estaba por dejar prendida mi PC, pero mala idea con la tormenta por el pie. Sí, Si, boludo, sí, te va a petar Te puede llegar a caer un rayo y gg tu PC Me pasó a mí Ese rayo cayó muy cerca <risa> Ese rayo cayó zarpadamente cerca Es difícil si tenés Una buena fuente, pero si sí, igual vale. Puede pasar sí. Es más difícil igual que antes, antes era muy Vos tenés una fuente conectada a tu estabilizador? No No porque dependiendo de qué modelo es tu fuente, el estabilizador te puede cagar No sé si sabías eso No, pero... me no lo imaginé, no sé por qué Algunas fuentes tienen como un... Digámosle, un estabilizador incorporado Y entonces si vos pones un estabilizador a la fuente, hace cosas... Cosas nazi con la corriente Y te puede cagar A mí me pasó eso, por ejemplo cayó un rayo y me quemó la placa de video pero no la fuente what the fuck no te estoy jodiendo mi sí la uh. placa de video quedó quemada la, lle la llevé y me dijeron no no tiene arreglo y la y el, la fuente o sea la placa de video se fue a la mierda y la fuente todo el resto de la bien sí la atención suele ser complicado uh -huh. eso fue bastante x ya me acuerdo Ay, mi 1060. Ay, le doy el hombre tarro. Que Uy, los perros, Mario. Qué locura, bro.